<risa> I'm I mm, espera, espera. Para llegar aquí arriba primero hemos tenido que subir. You know ¿Dónde vamos, Enrico? Eh. Oh, no hay luz. Ah, no hay luz. ¿Qué hora es, Enrico? So... 20 past three here. I don't know, carajo! Rico. Estoy, estoy grabando, pero no se ve nada. No se ve nada. ¿Por qué? Okay. No se ve nada y voy con gorra. <risa> <risa> I <can't see> you. <risa> <Niño>. <risa> no, puedo no. No, no. No, no. No, no. Wow. Wow. I forgot the next part. <laughs> That's the worst song ever. <laughs> Estamos llegando to No se ve. No se el camino. Because it's the noche. But. mira don't A la vuelta. Lo podremos ver casi sunrise. Yeah, let's go. No se ve nada en la cámara, pero estamos escalando. Wow. Amazing. There is so many Hay mucha gente. Hay mucha gente. Yeah, ¡Enrico! pasa? ¿Estáis vivos? No. Oh, yes. oh, oh. oh yeah. How yeah. do you do? <laughs> What? <laughs> It's coming, It's coming. <coughs> Nos vamos para abajo. Para abajo, Enrico. Adiós summit encima, y ahora abajo y ahora vais a ver todo el camino que hemos hecho para arriba que antes estaba todo oscuro es que los montañeros llevan otra camiseta para cambiarse pero nosotros no somos buenos montañeros porque no hemos traído ni luz ni hay que traer luz, hay que traer agua, en botellas pequeñas, no en una garrafa entera, una camiseta para cambiarse, para no quedarse frío, calcetines, zapatillas de montaña, eh... Si tienes vértigo, esto mal Escuchad el ruido de los bichos, estos sí, Este que, sí, es que hace on the land. Este es el bicho el que hace el sonido ese. ¿Cuál? Este, sí, pero ahora no lo hace. A ver. Anoyen. Escuchad el sonido. Ah, no, de estos bichos. Y ahí hay otro bicho. Aún seguimos bajando. Nos queda pues igual bueno, una hora. Pero como veis este camino es muy guay. No sé qué digo cuando hablo con la cámara. Me siento que digo cosas ridículas. Pero bueno. Total. ¿Vais a ver el vídeo? No me escucháis. Quitarle sonido cuando son amigos. We're arriving. Arriving. All right. Let's go. Y ya hemos llegado por fin. Por fin Menos mal